Hola chicos, saludos cordiales. Eh, soy Luis de PrisLine, orientación laboral. Mm, lo primero de todo, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Los que nos veis ahora en directo, por Twitter, Periscope, YouTube y los que nos veis en repetición. Los que no estáis suscritos al canal de PrisLine en YouTube, por favor suscribiros, porque así os avisa la aplicación, ¿vale? En las próximas emisiones en directo y nos podéis preguntar. Eh, hoy estamos con nuestra invitada Jacqueline. Que ha venido desde Venezuela lleva cuatro meses aquí en Madrid. Yo Jacqueline te he conocido hace un rato preparando la entrevista. La audiencia sí. no te conoce, pues lo mejor yo creo que tú misma te presentes. Vale, vale. te dejo con Hola, eh, mi nombre es Hola. Jacqueline Muro, eh, vengo de Venezuela, soy venezolana, tengo cuatro meses en España, eh, bueno, tengo dos carreras en Venezuela, eh, TSU como algunos ya saben, técnico superior, eh, en turismo y en administración de empresas. Eh, la realicé en un instituto eh, llamado IUTEP y bueno, nada, vine por una mejor calidad de vida, como muchos venezolanos han salido de mi país, para bueno, darles mejor calidad de vida a sus padres y a sus familias y para nosotros mismos, obviamente. Entonces, bueno, espero que les guste y pues que les resulte bien escuchar mi testimonio y mi experiencia aquí en España eh, yo estoy hab hablando eh, con Jacqueline y la verdad que su testimonio me ha resultado impresionante vale eh, ella ha venido hace cuatro meses y, como os ha dicho ha estudiado eh, tanto turismo sí. eh, ha estudiado administración de empresas y estabas en una ciudad que es que pertenece a Gran Caracas, ¿no? Que se llama sí, Guatire. Guatire. Guatire. Y Jacqueline me ha contado que que en general son gente muy trabajadora en sí. Venezuela, ¿no? Sí. ¿Cómo decidiste dar el salto y venirte para acá, Jacqueline? Sí, bueno, eh, comprendí que trabajaba para nada, prácticamente porque ni siquiera me daba para comer para sustentar a mi familia, que era mi madre y mi padre eh, en, mi, mi padre estaba enfermo y pues ese fue uno de los motivos que, que, que hizo que tomara la decisión para venirme a España eh, Mi papá era español y por eso tomé el camino hacia España ya que para mí era mucho mejor por tener los papeles y sabía que no iba a tener tanto trabajo como otros de mis amigos, otras de las personas que conozco que han salido del país sin, sin tener papeles en, otro, en otros países. Y encima tu padre ha fallecido recientemente, sí, ¿no? Hace dos meses ha fallecido estando ella ya aquí en, sí, en España. En España. Le quiero decir a la audiencia que podéis hacernos preguntas, ¿vale? Los que nos estáis ahora en directo, bien por Twitter, por Periscope o por YouTube, en el chat podéis escribir si queréis que le transmitamos alguna pregunta a Jacqueline, nuestra invitada, la podéis escribir, ¿vale? Que Jacqueline, ¿tú has estudiado allí en Venezuela? Eh, Has estudiado turismo, has, has estudiado administración de empresas, sí. pero me estabas contando, me está contando una cosa que digo, mira, no me la cuentes y me la cuentas en directo, me estaba yo enfadando. ¿eh? Y eso que Prislin no se dedica ni a la política ni nos alcanza a la orientación laboral. Pero ¿cómo, ¿cómo era allí el tema del sueldo y esas cosas? Cuéntame lo que estabas contando, lo que me estabas contando antes, cuéntaselo a ellos. Sí, Mi, bueno, mi último empleo fue en un supermercado como asistente administrativo. Y bueno, yo en una semana eh, le estaba explicando a José Luis que ganaba 700 mil bolivares. Eh, no es un secreto para ningún venezolano. Y para comprar 15 huevos, que en Venezuela le llamamos medio cartón de huevos, eh, tenían que trabajar dos semanas. O sea, me costaba 1.400.000. Ahí y es donde me yo me enfado. Y digo, mira, para y se lo decimos en directo a la audiencia. Pero vamos a ver. o sea, trabajando. Has dicho, ¿dos semanas? dos semanas, como mucho tenías no sé cuántos huevos. millones de bolívares o lo que sea eso, pero tenías para 15 huevos. ¿Y eso cómo se, puede, cómo se puede vivir así? O sea, no, ¿no? ¿no? no. Vamos, yo es que me he quedado alucinado, vamos. Sí. Oh, perdonad chicos, pero, pero es, que de, es que es así. Sí. Claro, entonces no me extraña que decidas venirte, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí que hay que, que, que, que, que... ¿Cómo hacéis para...? para sobrevivir por así decirlo en pues, eh, la mayoría de las personas eh, sobreviven gracias a los familiares que tienen fuera que tienen en el exterior que les mandan dinero y claro en el cambio porque me preguntaste hace rato pero cuánto vale un bolívar este que el bolívar claro. no vale nada yo es que por lo que he oído el bolívar y... lo van cambiando y... o que no sé qué que no vale nada, no vale nada sí, ¿no? Entonces, y que lo claro. mandan en, en dólares o en, eh... o en criptomonedas tal vez porque hoy <risa> No, no, lo digo en broma, pero lo digo en serio también. El otro día veía sí, yo que, la, que, la, que se usaba mucho... El petro, ¿no? ¿Eso? ¿Cómo se llama? El... Petro, el... el petro. No, el Petro, no. El Esa lo... es la que ha sacado. <risa> Esa no la quiere nadie. Esa es como si saco yo ahora una criptomoneda. Eh. No, había otra que sí se usaba. No me sale ahora el nombre, pero no, no, no, no. sí que en Argentina y allí la estabais usando porque era más, es muy rápido. Pero bueno, pero en general, como lo manda la familia? Hola, 62 que se acaba de conectar. Podéis preguntarnos, ¿eh? podéis preguntar a nuestra invitada, Jacqueline, Hola. podéis escribir. Hola, Ingi Civil, que también se acaba de unir. que, que escucha? La, la gente de fuera os, os ayuda un poco, o, sí. y, pero el dinero, ¿cómo lo pueden mandar? Eh? Eh, eh. Bueno, en, en, ¿en ahora euros o? En mi caso, eh, hay, bueno, si me quieres ver, contestar, eh, que alguna, tampoco alguna persona te lo cambia aquí en España, ¿verdad? Mm. O que esté interesado en reunir euros aquí ah. y está, que esté que esté en Venezuela, entonces le pasa a, al número de cuenta que yo le dé, le pasa el dinero en bolívares allá, según cuánto valga el euro. Bueno, o sea, tiene un rollo, ¿no? Que tiene... sí, sí, es un poco engorroso, pero con personas de confianza se puede hacer. Se puede hacer, sí. Yo lo claro. he hecho así. Vale, uh -huh. que te quería decir, Jacqueline, entonces, decidiste venirte ya porque la situación, dice me voy a España, ¿no? Para ayudar un poco a, a mi familia, ¿no? Sí, a, sí. a ganar dinero allí, así pues yo uh -huh. desde aquí les puedo ayudar, ¿no? Claro. Que allí se quedaron tus padres, ¿no? Mis padres y sí, mi mamá, mi papá, que mi papá falleció hace poco, como ya dije, y está mi hermano y mi cuñado, que son y, mi lo, y, lo, y lo de tu padre ha sido hace dos meses, ¿no? Sí, hace dos meses. Lo siento mucho, ¿eh? Que... que no había ni para medicinas, me decías un no, poco allí, ¿no? No, no, no hay ni para medicinas, eh, pues es que si no hay ni para comida, o sea, que va a haber para medicina, que va claro. a haber para ropa, no para, hay para cualquier cosa, o sea. Y allí no la gente de... no hace nada, o cómo ves tú tú que vienes de allí, que estás allí o que has estado allí, porque aquí nos cuentan, no sé. No sé lo que nos cuentan, pero me parece que no coinciden. Claro, no mucho, quisiera ¿no? entrar tanto en política, pero sí. pues las, muchas personas me han preguntado que, que, por qué nadie hace nada, pero es que si sí, hace. Antes hace de que sigas, también una, yo una vez hice una entrevista a una chica de tu uh -huh. país, hará hace un año y pico sí. ya, la podéis ver chicos, en YouTube aquí abajo, sí. está por ahí. Ella me dijo, dice, allí nadie hace nada. <risa> me lo dijo así, le salió, allí como nadie y era hace año y medio. Sí. Que bueno no estaba tan mal las cosas, ¿no? Pero claro sí, que... Y a mí se me está viniendo. ¿Qué, ha, ¿qué harías? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Claro. Porque es que yo me veo en esa situación aquí y igual nos pasaría. igual es, ¿Qué vamos a hacer? Que, no vamos? que en realidad no puedes hacer nada. No puedes hacer ¿Por nada. ¿Por qué? Porque hace un tiempo hubo protestas. Que claro. la mayoría de la del mundo no se enteró obviamente pero estuvieron cuatro meses aproximadamente en protesta los jóvenes y murieron no sé cuánta cantidad Fíjate. de personas claro porque te lanzan ahí el Exacto. ejército la policía lo que te vayan a lanzar y es, es lógico que yo por ejemplo no voy a salir a la calle claro a que, a para que, a que me maten, te maten y usted. al final no arreglas nada o, o, o, o te metan en la cárcel en el mejor de los casos si sí. te pases ahí toda la vida mm -hmm. o los años que ven en la vida claro entonces cuántas madres quedaron sufriendo cuántas familia quedó sufriendo. Hola kings monkey New York, que se acaba de unir. Saludos. Eh, Jacqueline de Venezuela y Luis de Prisline. Estamos en Madrid ahora, ¿eh? Jacqueline ha venido desde Venezuela, desde Venezuela a trabajar porque es una chica muy trabajadora. Y me ha contado que en general los venezolanos son muy trabajadores. Sí. Yo no los conocía, los estoy conociendo ahora con las entrevistas que hacemos aquí en Freeline y la verdad es la impresión que me está dando. Sí. Pues mira, le tengo prometido a Jacqueline una cosa que lo voy a decir ya. Ella está ahora buscando trabajo aquí en Madrid, sí. tiene los papeles en regla, por cierto, ¿verdad? Tiene el sí. de ley español. Sí. Y le voy a, a sugerir pues lo que os comenté en el vídeo de la semana pasada, que en estos momentos ADECO, ADECO con dos Cs, ADECO.es, está buscando mucha gente para trabajar para esta Navidad. ¿Vale? Os metéis en la página web de Adeco.es, adeco.es, y ahí aplicáis. Están buscando gente en todas las ciudades de España. En Madrid, Mogollón, que es donde está Jacqueline, pero también en Barcelona. Bueno, os veis el vídeo que os hice la semana pasada, que ahí os lo explico más. Y ahí os sacáis un buen dinero para esta Navidad, conocéis ambiente de trabajo, ¿vale? Estáis en tiendas con gente joven, conocéis, hacéis networking y ya os van conociendo a vosotros vale que es una puerta ya para quedarte a lo mejor luego para más adelante sí. vale ya que claro. lo tenía yo prometido digo te lo digo ahora en directo no hombre si tampoco para eso estamos aquí en PRIXLINE estamos sí. para ayudaros ya claro. que link que tampoco yo quiero prolongar mucho la entrevista pero vamos tú puedes añadir lo que quieras yo de verdad siento mucho respeto hacia vosotros vale y también me pongo en vuestro lugar porque es que aquí nos creemos que bueno, y seguro que en tu país, yo qué sé, sé, hace 10 años, ahora tienes 26 años, ¿no? Sí, 26. Bueno, o sea, cuando tenías 16, ¿cómo estaban las cosas allí? Pues ponernos así... Pues estaba muchísimo mejor, porque como te comenté hace un rato, yo trabajo desde los 16 años precisamente, es decir, hace 10 años. Y yo solamente, eh, como todavía estudiaba en bachillerato, eh, trabajaba los fines de semana. Y yo recuerdo que con el sueldo de un fin de semana... Yo llegaba a mi casa con pan, queso, jamón, jugo, etcétera y todavía me quedaba dinero para, para mi semana Entonces, Hola, claro, después ver 10 años más, más adelante que con una semana de trabajo no puedes comprar 15 huevos o sea, Es que es muy fuerte pero claro aquí es que ahora pasa como allí hace 10 años ahora aquí yo me voy a trabajar el fin de semana y a lo mejor tengo pues para comprar como tú dices para comprar hacer una buena compra me voy al supermercado y me gasto 100 euros y estamos tan tranquilitos pues así estaban ellos hace 10 años y mira cómo están ahora y es muy fuerte que te digan ¿eh? hola risco 88 es muy fuerte que te digan que te pones a trabajar, cuánto has dicho, dos semanas, dos semanas. y tienes para comprarte unos huevos. Sí. Pues ya me dirás así como vive Gente súper trabajadora, súper educada, que ha estudiado sí. y ya está. Y no voy a decir más porque porque no me quiero meter en terrenos que no son de Prisline. Claro. Pero yo estoy muy enfadado, ¿eh? Porque, y chapó por Jacqueline y por toda la gente que está en su lugar. Y chicos, hacen muy bien, yo creo. en Moveros por el planeta, que parece eso estamos en un planeta que es de todos. Buscando trabajar. Hola Ángel vilcán Que se acaba de conectar. Es que... <ríe> Jacqueline, de verdad. Mmm, bueno, venga, ¿qué te has encontrado aquí en España? Está en los cuatro mesecillos que llevas. Bueno, ¿Te ha gustado o eh, no te ha gustado? ¿Te esperabas sí. otra cosa? Sí, la verdad me esperaba eh, las eh, personas más apáticas, lo digo sinceramente como has bueno, dicho muy más apática ah, apática sí. qué eh, quiere decir apática más quiere decir más seca o sea, Ay, más... o sea yo no no yo sí no, ah vale no, vale no. Otros, otro en vale. Eh, eh, eh, porque es que eh, dicen o por lo menos sí. decían en Venezuela eh, que el Europa era muy, muy seco muy asado sea, hombre yo creo que te vas más les... para el norte de Europa y sí eh, por pues, eh, sí. la, la fama que tienen no sé pero luego igual tampoco sí sí pero no de verdad que la pasado muy bien en estos cuatro meses, de verdad agradezco a todas las personas que me han ayudado, agradezco a todas las personas que han estado ahí para apoyarme, eh, bueno agradezco también a mi familia que desde Venezuela también me han apoyado mucho y pues nada, eh, buscando empleo porque no es fácil, porque volver a comenzar no es nada fácil, pero con, un, con una hora de trabajo que hagas aquí puedes comer una semana, en cambio con dos semanas que hagas en Venezuela no comes ni un día. Es muy fuerte. Entonces claro, Oh, no, una claro. diferencia es un abismo ¿no? en, en diferencia entre allá y aquí. Entonces, bueno, mi objetivo es traer a mi mamá y para darle una mejor calidad de vida, porque ya o sea, ella dio bastante por mí, ya que mi papá ahora no está. Pues darle a ella retribuirle todo lo que ella ha hecho por mí. Estoy convencido que lo, que lo vas a hacer, y vamos, ya lo estás haciendo. Yo creo, ya estás en el camino, ya que Nada chicos, si, si quieres añadir algo más y si no, pues haremos otro vídeo si quieres, ¿vale? ¿vale? Dentro de unas semanas. Vale. vale, Que os agradezco mucho a todos los seguidores que nos hayáis estado escuchando, ¿vale? Si queréis poner cualquier pregunta en los comentarios, la podéis poner. Y, y suscribiros y si veis, conocéis a alguien que creáis que les puede interesar los vídeos que hacemos aquí en PRIXLINE, pues comentárselo, que se suscriban a nuestro canal porque igual les pueden ayudar, ¿vale? vale que muchísimas gracias Jacqueline, gracias. de verdad, ¿eh? en serio, vale. muchas gracias chicos, bueno, chao, chao.